parte de eso, ¿cómo es posible que la gente pueda creer en un sistema político de esta naturaleza? El pueblo ha pasado por tantas cosas. Usted puede recordar, nosotros recordamos, pues no, la enorme crisis del año 2000, cuando la banca corrupta realmente estafó a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. ¿Y qué pasó? ...que con la visión de lo que así sucedía... ...se eligió a Lucio Gutiérrez... ...Bucarón manejó las cosas... ...quisieron traer a la Pichicorte... El, ...el gran cuñado... ...y por esas causas llega a correr poder... ...y resulta que han sido peores que todos los anteriores... ...entonces asome la Arroz Verde... ...asoma estos escándalos... ...realmente... Eh, impensables, porque nosotros creíamos, yo creía, ¿no?, que los comunistas eran una gente que pensaba con ideales, aunque sea equivocados, que estaban dispuestos a hacer todo lo posible porque esos ideales se realizan. Entonces, oiga, y llegamos ahora y otra vez estamos con el gran cuñado, y estamos con, eh, y lo que es peor, entre los políticos se lanzan el oro más allá de lo que sea real, para damnificarse mutuamente sin saber que lo que han hecho es dañar a la política ¿cómo puede usted esperar, Wilson? que ahora nadie esté con la ilusión, la esperanza de elegir un alcalde para que nos saque del profundo hoyo en el que nos han metido la propia corrupción y la incompetencia son momentos difíciles complejos no sé cómo vamos a salir de esto ahora, general hay otro problema que debe resolverse y no sé si es por falta de una responsabilidad plena con la democracia. El hecho de que al haber un recurso de ampliación y aclaración para poder determinar si se ratifica una sentencia de la justicia electoral sobre la suspensión de derechos políticos del que puntea eh, las preferencias electorales en Quito... Me refiero a Jorge Yunda que tiene suspendidos los derechos políticos en dos instancias, eh, primera y segunda por el contencioso electoral eh, ratificado y una ampliación y aclaración que no puede modificar el contenido ni las consecuencias de ese fallo electoral. Eh, ¿Estamos abocados a qué? Eh, nosotros, eh, quienes habitamos en Quito, eh, sí mayoritariamente, digo nosotros quienes eh, decidan apoyar a Jorge Yunda, eh, podrán, eh, no sé si de cierta manera, hacer respetar, si es que esa es la voluntad, cuando hay una norma que establece claramente que suspendidos los derechos políticos no puede ejercer cargo público, y, y, y qué problema debemos afrontar luego, de que entre los concejales se escoja un vicealcalde, eh, y a lo mejor que si no convoca el alcalde elegido, la situación puede quedar en el limbo general esto, esto nos debe preocupar eh, a todos, eh, no únicamente los quiteños o los que habitamos aquí sino al país en general claro, la verdad es que todas las personas tienen derecho al debido proceso que todos tenemos el derecho a ser considerados inocentes mientras no haya una sentencia en firme, todo eso está muy bien, pero yo me pregunto cuando usted pide al pueblo ecuatoriano que lo elija para conducir sus destinos desde las más altas magistraturas, si usted le pide al pueblo ecuatoriano que le elija para presidente, para alcalde, para prefecto, debería pues haber algún condicionamiento a que esa persona no tenga la menor duda, la menor sospecha... De un acto incorrecto en su vida Porque va a dirigir los destinos, en caso de Quito De tres millones de ecuatorianos ¿Cómo puede ser que una persona con grillete pueda ser candidata? ¿Cómo puede ser que una persona con grillete pueda estar en funciones públicas? ¿Por qué? Porque todavía está el proceso. Y con los jueces que tenemos, acuérdense, el proceso judicial del propio señor Yunda, la cantidad de irregularidades, la conducta de los jueces, la conducta de los abogados, para, o sea, no defendiendo la inocencia, sino acudiendo a todas las artimañas posibles para que el proceso de juzgamiento sea burlado en el sentido más prístino de lo que quiere decir la ley, que es defender la moral, defender los principios de la ley, no puede estar divorciada de la moral. Y una persona que ya está con medidas cautelares, está bajo sospecha ¿Cómo puede estar de candidato? Por lo menos, claro que sigue el proceso Si es que está libre Y ya ha podido demostrar su inocencia que pueda ser Candidato, pero ¿Cómo puede usted Estar en una situación Como esta? ¡Qué vergüenza para País! ¡Qué vergüenza para Quito! De no saber qué va a pasar Porque si gana las elecciones Pierde sus derechos Políticos ¿Qué? Tiene que a la alcaldía el que salió segundo seguramente, porque si quisieran pensar que de mil, uh, quién más del segundo en la elección es su movimiento, eso no puede ser nos colocan en una situación tan difícil, ¿no? pero claro, las... la norma general la, la norma no establece que el segundo más votado es el que asume la alcaldía de acuerdo a la norma eh, se debe escoger eh, primero un vicealcalde si es que convoca el alcalde elegido, en el caso de que sea el señor Jorge Yunda, convoca, se elige a una alcaldesa porque eh, la paridad de género y eh, las normas que rigen ahora así lo determinan. Eh, es decir, escogida la vicealcaldesa, si es que se ratifica con esta ampliación y aclaración eh, el fallo en el ámbito electoral la que debe asumir es la, la vicealcaldesa escogida de entre los 21 concejales eh, generales, ese sería el escenario y si, es no, y si es que no se logra convocar por parte del alcalde porque eh, antes de que se posesione y luego de ser elegido se ratifica ahí no sé quién convoca a la primera sesión del consejo edilicio para que se pueda dar esta salida, ahí estamos en un gordo problema general claro Estamos en un gravísimo problema, porque si hay convocatoria, se elige una persona que tiene que ser, por supuesto, mujer. ¿Con qué legitimidad va a gobernar? ¿Quién le eligió para la alcaldesa? Y peor todavía, si llegamos a esa situación de inexistencia, de posibilidad de designar al Si, si el señor Riunda tuviese que sería pedirle peras al Olmo un poco de decencia él nunca debió haber lanzado esa candidatura si él amase como dice a la gente no nos debía haber puesto a los quiteños en esta situación de angustia pero claro además compite en total ventaja con relación a los demás como se hizo de tantas frecuencias entonces y tiene ...radios que son tan escuchadas... ...entonces está en campaña permanente... ...no compite en igualdad de condiciones... ...con ninguno de los demás candidatos y candidatas... ...qué pena, yo creo, sin embargo... ...creo que no va a ganar el señor yunda ...creo que esa base firme que nace no de la esperanza... ...sino más bien de la angustia... ...nace no con la sensación de que viene la solución... ...sino de por lo menos... Que gane uno de los nuestros, alguien que como nosotros es del pueblo, en fin, esos argumentos que no pueden conducir a nada bueno, que no sea a que la mediocridad se entronice en la política. Todo esto, además, no es fruto de que exista o no yunda, no, yunda es un elemento dentro de la descomposición total del sistema político. Estamos queriendo cambiar esto, queremos que se acabe este movimentismo, queremos que se acabe esta dispersión enorme que existe para que hayan 280 movimientos y partidos y sobre todo los movimientos de ese invento macabro del correísmo. Vea usted y de ahí sale la propia asamblea con el presidente a la cabeza con una falta total del sentido de responsabilidad de lo que es presidir en la más alta función del Estado a hacer campaña en contra de la consulta. ¿Quién puede pensar que pase esto en un país racional? Un presidente de la asamblea lo menos que debía haber hecho es apoyar los procesos jurídicos, constitucionales o no tomar partido pero salir en oposición a la consulta, no al sentido, no al contenido ¿qué clase de políticos tenemos? ¿cómo ha llegado a esas posiciones donde deberían estar los más sabios los más cultos, los más amorosos del país, los más honestos y dónde está o llega cualquier persona para no emplear ningún adjetivo peyorativo que sí se merecen es indispensable, general, estamos dialogando con el general Paco Moncayo, ex alcalde de la ciudad, eh, entender al electorado y saber que en determinado momento puede eh, tomar una decisión eh, que puede echar al traste los sondeos y encuestas, y ahí recuerdo que en la anterior campaña a la alcaldía de Quito, eh, prácticamente las encuestas le daban un favoritismo a usted, general, eh, ...para ganar la elección a la alcaldía de Quito... ...pero la sorpresa fue que Jorge Yunda logró la mayor votación. Eh, ¿Eso puede suceder en el actual proceso electoral bajo su criterio? No, es que lo que pasó en aquella ocasión fue el mayor fraude que se ha hecho en una elección... ...manejando algoritmos, acuérdese que todo el Ecuador sabía quién ganó en sus ciudades las alcaldías... ...y que a las 8 de la noche apagó un informático en Quito y sale ganando el señor Yunda... ...cuando hasta en boca de urna yo tenía más del 34% de votos... ...y el momento de contar resulta que tengo 17... ...no, ahora yo creo que el control electoral... Va a ser distinto. No se olvide que ese sistema está montado desde la época del correísmo, que es el mismo sistema que hace que gane todas las elecciones del señor Maduro en contra de toda lógica, que hace que gane todas las elecciones de Nicaragua un presidente y su esposa que son detestados. Hoy creo que no van a poder manejar la trampa de qué pasa. ...el acta por el escáner y la computadora reparte los votos... ...porque esa maña que es una maña que ya la conocen... ...hay un libro sobre esto... ...además usted recuerde que el propio contralor que... ...está este momento con arresto domiciliario... ...dijo pues que, que la persecución es porque se dio cuenta del fraude... ...que se estaba realizando en las elecciones... ...no, no, yo creo que es un caso distinto... Yo creo que un entró por la tranquera porque no era para él que hacían el fraude, eso era evidente. Bueno, pero hoy creo que eso no va a ser posible. Hoy vamos a tener, uh, creo bueno, yo... Pero si es el mismo sistema informático general no, y, pero ahora y, ahora y las autoridades realizada. no han hecho nada por cambiar esa situación... Eh, hablamos de que el gobierno de Rafael Correa ter terminó hace más de seis años, eh, poco menos de seis años, digamos. Claro, pero, pero ¿quiénes estaban, a ver, dígame, ¿quién estuvo a cargo de pichincha de los consejeros a quienes dieron pichincha para que dirijan esas elecciones y no hay para qué perderse una persona correísta muerte, pues, porque se repartieron tontamente el consejo electoral los consejeros, distintas provincias. No, además, mire, hay evidencias, no hay para qué perderse, ¿no? Después de la elección, perdón, después de la votación por la constitución, que fue un triunfo legítimo, hay sospechas grandes de que, por ejemplo, la consulta de meterle a la mano a la justicia no ganaron. Ganaron con trampa informática. Bueno, pero esto ya está develado ya la gente sabe, ya no van a poder hacer la misma trampa. Lo que hoy hay que ver es no cómo salen las actas, sino cómo lee el escáner el acta que se le pone para ese proceso. Porque de ahí viene pues el algoritmo que le ordena a la máquina cómo distribuir los votos. Eso es un tema que ya está por pues, demás conocido, denunciado. Y que es la práctica pues, que han venido aplicando los gobiernos neofascistas en toda América Latina. Le pregunto finalmente, ¿qué piensa usted sobre la consulta popular? Porque hay campañas que se circunscriben a calificar al gobierno y no precisamente a eh, responder o a tomar posición sobre los contenidos de las preguntas, de las ocho preguntas que están calificadas y que han sido materia de convocatoria para la consulta popular que se realizará el mismo día domingo próximo. ¿Qué piensa usted sobre los temas que se han planteado y sobre las campañas sobre el dile todo sí o dile todo no al gobierno del presidente Guillermo Lazo? Bueno, mire, en una democracia consultarle al pueblo es la esencia del sistema, la parte en la que los políticos acuden al que es titular de la soberanía el pueblo para que decida en temas de gran trascendencia. ¿Es creerle estúpido al pueblo? ¿Es decirle vota todo o no? como decirle vota todo? Sí. Lo que hay que decirle al pueblo es que vote por el mérito de la pregunta... Más que por la simpatía o antipatía que pueda generar el señor Lazo, más que por la antipatía o simpatía que puedan generar las personas que están apoyando el sí a todo o el no a todo. Hay preguntas cruciales. A mí me parece que la de la extradición, por ejemplo, es esencial. Hay que votar sí. No porque sea el señor Lazo, sino porque va a ser la herramienta más poderosa para disuadir a los malditos criminales que nos tienen bajo sitio de poder actuar impunemente, porque ellos están en este país, porque saben que la justicia no funciona, porque además es una, un modelo o un sistema internacionalmente válido de ¿no extradición, porque... Cuántos de estos delincuentes han venido a hacer base aquí en Ecuador, pero tienen delitos cometidos en Europa, en Estados Unidos. Entonces, cómo yo voy a decir, voten todo no, si soy un buen patriota. Pero cómo puede ser que ya le digo que haya gente que quiera convertir esto solamente en un plebiscito sobre la popularidad o no del señor uh, Lazo eso está al margen, debemos tener la grandeza de pensar que el país está por encima de Lazo y de todos estos políticos que no dan talla y que hay que votar por el contenido, las preguntas ¿cómo no vamos a querer por supuesto que el movimentismo que ha destruido la política sea Controlado, sea sometido a límites, entonces cada cual sobre la base de su conciencia, por el mérito, de las preguntas, no por simpatías o antipatías personales, y peor, guiados por algún eh, tipo que quiere darles pensando a las personas, que eso es irrespetarlas. Cada quien que vote con su conciencia, que lleve ya pensado antes, porque ese rato con toda la papelería que vamos a tener el momento de votar podemos confundirnos. Ténganle mucho cuidado al tema de la consulta, quizás para mí es la, de igual o mayor importancia que lo que va a ser la elección de las autoridades. Lleven su pregunta bien pensada y lleven la decisión de poner el sí o el no conforme a sus conciencias, no conforme a sus pasiones. Yo creo que esto es muy importante. General, muchas gracias por atender esta invitación y darnos eh, su opinión en estas horas cruciales de definiciones de los quiteños, de los ecuatorianos, de cara a las elecciones seccionales del próximo día domingo. El general Paco Moncayo. Ex alcalde de Quito, ex asambleísta constituyente, ha estado con nosotros a través de Noti Hoy, la noticia como debe ser. Vamos a una pausa y continuamos con más información. No se vayan. Noti Hoy, la noticia.